Hola, hola, ¿cómo están? Nativo en redes sociales Aquí empezando más un programa Este es tu programa, NERS vimos volvimos con tu programa NERS y hoy vamos a tener un programa un poquito, un poquito diferente. Vamos a tener un programa internacional y a larga distancia. Nos vamos a México a hablar de lo que ha sucedido uh, estos días, no el domingo, sobre la revocatoria de AMLO. El Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se sometió a un referéndum revocatorio o sea si perdiera tenía que dejar de ser presidente pero no ha ganado y sobre eso tenemos un videito ha, ha sido viral mucha cosa ha sido viral en esa campaña revocatoria en las redes sociales pero lo más viral de todo eso fue un videito musical con el hashtag que siga AMLO dale play Pueblo. nos hicieron creer eso de que mandaban ellos, sí. poco a poco, okay. nos fueron convenciendo como al sapo que nos salta de la olla que está hirviendo, uh -huh. no pisan la calle se sienten los dueños, pero solo administran los recursos del pueblo, uh -huh. se robaron todo porque no estábamos viendo, las ratas hacen fiesta cuando el gato está durmiendo, la uh -huh. excusa de votar y olvidarse no. Es de participar y involucrarse, involucrarse Que cumplan todo lo que nos prometen en campaña o mañana los mandamos a la calle a la cárcel. Nos engañaron, se hicieron pasar por los amos Le robaron el poder al pueblo, nos lo quitaron ah. Por eso escuchar la voz del pueblo informado Ajá. Es la herramienta que vuelve a poner Ajá. el poder en sus manos oh. El pueblo pone el pueblo que es un derecho irrenunciable El pone no, no, no, no. el pueblo Vamos a ser honestos, la verdad es muy fácil quejarse del gobierno Pero qué estás haciendo para cambiar el proceso Si no exiges ni construyes, eres parte de todo eso Pero hoy las cosas están claras Tienes un derecho y un deber que te reclaman, una herramienta Cuando no se usa se daña, por eso hay que usarla hoy Para que funcione mañana Mañana nos mandamos a la calle o a la cárcel ¿Quieres seguir votando por el menos peor? ¿No? Y aguantar los seis años si fuera, y fuera ladrón, ladrón? ¿No? Este ejercicio será luz cuando haya un poder oscuro Y las líneas de tu mano son caminos a un futuro Me acuerdo con el pueblo que te un derecho y renunciar. Ahí vimos el video musical que fue viral en las redes sociales y ahora vamos con nuestro entrevistado a larga distancia allá en América del Norte porque México pese es América del Norte, ¿no? Ah, vamos a hablar con Rodrigo Osegueda. Rodrigo Osegueda es un joven mexicano militante del Partido de Trabajo de México y nos va a dar un pantallazo general de lo sucedido con el presidente López Obrador en México, con todo lo que fue revocatorio. Vamos con la entrevista. Bueno, gracias Rodrigo por acceder a responder. Y bueno, Rodrigo, ¿qué rol tomaron las redes sociales y ese proceso de revocatorio contra AMNO? Hola Eduardo, es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Agradezco la invitación para platicar un poco acerca del acontecer político aquí en México. Lo primero que hay que decir con respecto a tu pregunta es que las redes sociales han venido jugando un papel fundamental en la Cuarta Transformación, que es la forma de autodenominarse de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició en 2018. Esto porque, eh, bueno, Cabe destacar que el presidente López Obrador ha vivido un cerco mediático ya desde hace muchos años y él siempre ha optado por canales alternativos para comunicarse con sus simpatizantes, con la militancia. Eh, por ejemplo, para conformar el Partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que actualmente está en el poder, él tuvo que realizar un proceso de recorridos en el país, un trabajo de tierra exhaustivo, en un trabajo directo con la ciudadanía Y a partir de ello Logró conformar el movimiento Que en tiempo récord Se colocó en el poder en 2018 Estamos hablando más o menos de tres años de, de, Del periodo en que se conformó Este nuevo partido al que llegó al poder Y bueno Eso fue un, una parte, la otra parte Pues también él mismo lo ha mencionado En numerosas ocasiones eh, Las redes sociales jugaron la otra parte de, Del papel, no para comunicarse Sobre todo con actores políticos más jóvenes este, y con personas en lugares más remotos a los que quizá eh, de una forma directa no, no hubiera podido acceder sin embargo también hay que recordar que el presidente ha optado por las redes sociales para seguirse comunicando con sus simpatizantes todos los días el presidente en las mañanas tiene una conferencia en la cual eh, se pone a, a rendir cuentas ante los periodistas y esta conferencia se transmite en vivo en los diversos canales de comunicación, es decir, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube principalmente, ¿no? pero también, bueno, también en algunos medios tradicionales. Y es a través de esta forma que el presidente ha logrado una comunicación directa con la ciudadanía, lo cual no ha sido de, de, del agrado de los medios tradicionales, que ven en ello una caída, ya no, no se gasta en publicidad. Eh, pagada por el gobierno ya no existe esta representación entonces el proceso de revocación de mandato no fue la excepción eh, esto principalmente porque el proceso de revocación de mandato o de ratificación de mandato según se entienda si se es simpatizante o no del presidente fue promovido por el, el partido en turno eh, por morena y sus aliados el partido del trabajo el partido verde eh, y sin embargo eh, no fue un instrumento que utilizara la oposición o por el que optara la oposición para eh, solicitar la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto principalmente porque la oposición es muy consciente de que si se hubiera tenido la participación ideal, el presidente de todos modos habría ganado porque cuenta con una alta eh, popularidad. Estamos hablando de una aprobación cercana al 70%. Eh, en este caso, eh, también uh, hubo otro tercer actor político que operó en contra de la comunicación del proceso de revocación de mandato que fue el Instituto Nacional Electoral, el INE, el organismo electoral que se encarga de las elecciones aquí en México eh, que ha decidido ya desde hace un tiempo comportarse como opositor al gobierno, esto porque... Eh, claramente tienen distintas concepciones de lo que es la democracia mientras el gobierno de la cuarta transformación está optando por una democracia participativa, una democracia directa, es decir justamente estas conferencias matutinas, justamente eh, la participación ciudadana en las consultas populares, cabe destacar que esta no es la primera, ya se han vivido otras previas, en la que la ciudadanía pueda, eh, las mayorías puedan escoger si se quiere o no un proyecto, si se continúa en este caso o no con el proyecto total de la cuarta transformación. El INE entiende distinta a la democracia, ellos eh, entienden una democracia quizá más representativa y popular, ¿no? Entonces, eh, como no ha sido del todo de su agrado este ejercicio, tanto porque iba a ratificar la popularidad del presidente como porque es otro concepto de democracia, optaron por bloquear eh, la comunicación de este ejercicio democrático. Es decir, toda la difusión que se hizo, se hizo con eslogans vacíos. Por ejemplo, se, el eslogan que tuvo eh, la revocación de mandato es la revocación va y va bien, y, pero jamás informó claramente las fechas, es decir, no hubo ningún tratamiento fino, ¿no? Y entonces, eh, este bloqueo provocó justamente que se buscaran canales alternativos de difusión, principalmente a través pues, de, los de, de los partidos políticos desde la misma presidencia. Se, eh, básicamente lo que se hizo fue denunciar este bloqueo. Y gracias a esto, eh, también otros medios de comunicación, incluso de oposición, retomaron en su agenda... Eh, el tema de la revocación de mandato y así la ciudadanía logró acceder a través de las redes sociales principalmente a la discusión a la discusión pública sobre qué iba a ser y cuál era su función y si valía o no la pena hubo mucha gente a favor y mucha gente en contra pero al final de cuentas se volvió algo eh, en la discusión pública algo que de otra forma no nos habría logrado eh, y bueno, el, el fin de semana pasada tuvimos una gran participación de la ciudadanía, de eh, hombres y mujeres, jóvenes, adultos de todas las edades, comentando si iban a votar, no, eh, no iban a votar, si habían votado, si habían votado a favor, si habían votado en contra. Y bueno, eh, hubo una gran difusión en ese momento de la revocación de mandato, con lo cual sí... Si, eh, podemos decir que también eh, se cumplió eh, bastante desde ¿no? de, el objetivo, ¿no? que era traerlo a la comunicación y bueno, obviamente fue el primer ejercicio que se tiene en su tipo pero eh, es algo que ya está en la constitución y que podrá ser retomado en las siguientes administraciones ¿Y cuál fue el rol de la juventud en todo eso, Rodrigo, por favor? Bueno, el papel de la juventud en este fin de semana tuvo una gran diversidad eh, de opiniones y de acciones, hay gente, que está, hay gente joven que está a favor del presidente López Obrador, es un sector amplio y también hay un sector que no está eh, a, pues a favor del proyecto de la transformación, pero también podemos hablar de un sector que, que está indeciso de la juventud. Eh, pero bueno, esto también nos habla de una muy buena politización, ¿no? porque eh, en, en el sentido de que la politización también está permitiendo un despertar de conciencias entre los jóvenes independientemente de su ideología y que sean conscientes de la importancia de la forma en que se piensa y en la forma en que se actúa y de las decisiones que se toman, cómo estas decisiones también se traducen en consecuencias entonces bueno, hubo una gran discusión en todas las plataformas sociales incluso en TikTok que es una plataforma que incluye a una gran cantidad de población joven, joven, adolescente y bueno, hoy en día también vemos en las familias mexicanas eh, discusiones no. Eh, ya la política dejó de ser un tema de adultos o de jóvenes intelectualizados sino que es una discusión básicamente que toda la población hace y por ende también la población juvenil eh, en cuanto a la votación pues sí eh, podemos hablar que no hubo una gran participación de los jóvenes eh, esto quizá también se deba a, a ciertos factores demográficos, a ciertos factores de los beneficios que ha dado el gobierno eh, también pues podemos hablar de que eh, hay eh, un grupo de, de la juventud que no se identifica con el gobierno por ciertas ideas que parecían ser eh, conservadoras o antiguas pero eh, también podemos hablar de otro sector que se identifica pero de una forma quizá no militante pero bueno, eso es, eh, hubo ...aún así fue amplia eh, en cantidad de población juvenil... ...la que participó en el proceso de revocación de mando. Estás viendo NERs. Ya regresa NERs. Bueno, ahora pasemos de las redes a las calles. ¿Qué ha sucedido...? antes, durante y después en las calles, en todo ese proceso revocatorio, lo digo, por favor. Bueno, la, la parte previa al proceso de revocación de mandato giró en torno a si debía realizarse la consulta popular o si no debía realizarse. Eh, la oposición eh, traía la narrativa de que el proceso de revocación de mandato representaba un despilfarro de recursos en una época tan complicada como es la actual, en la cual venimos saliendo de la pandemia e incluso aún continuamos. Eh, sin embargo, también hay que mencionar que Morena y el presidente habían propuesto inicialmente que este proceso se realizara en las elecciones intermedias de 2021. Estas elecciones eh, son eh, federales, se escoge presidentes municipales y legisladores. Entonces, si hubiera podido colocar una boleta, además, eh, ante ello la oposición se negó. Eh, comentó que, que básicamente. Esto hubiera podido generar un sesgo en las elecciones de los representantes locales, como si la población no pudiera diferenciar entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y actores políticos locales. Eh, es importante decirlo, en 2018 hubo lugares donde la gente votó por Andrés Manuel López Obrador y a nivel local votaron por otras opciones políticas. Eh, también hay, otro de los argumentos era que era una ocurrencia para exaltar la popularidad del presidente para hacer un tipo de publicidad política pero sin embargo no es una ocurrencia realmente fue una de sus propuestas ya desde 2018 y también fue una de sus propuestas cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México en las que desde, desde que él tomó posesión de la ciudad anunció que iba a haber estos procesos revocatorios para no obligar a la gente a tener un gobernante con el que no se sintiesen cómodos en cuanto al proceso electoral, bueno, ocurre en un día eh, un poco desafortunado, eh, es el Domingo de Ramos. Desafortunado porque en México, eh, para la población católica y para la población no inicia un tipo de cese de actividades, ¿no? Es una temporada vacacional donde mucha gente sale de sus ciudades y por ende se les complica votar en la casilla que les corresponde. Hay casillas especiales, pero eh, siempre o generalmente tienen mala organización. Eh, se han hecho grandes esfuerzos por mejorarlo, pero aún es deficiente esa parte. Eh, también pues, bueno, hay que decir que eh, hubo poca difusión, entonces también mucha gente se enteró desde pues, el último momento, ya cuando la discusión eh, estaba muy álgida en las redes sociales y había poco tiempo para investigar. Eh, todos los la mayor parte de los actores políticos con cargos públicos importantes en el gobierno salieron a votar y difundieron su voto y también pues hubo algunos sectores de la oposición que decidieron votar porque se consideran demócratas y porque estaban de acuerdo con el ejercicio eh, de participación ciudadana, aunque a lo mejor quizá no con la forma pero consideran que, que, que es algo que abona, es una buena inversión y bueno también eh, del lado de la oposición pues hubo grandes reclavos eh, claramente en cuanto a los votos pues evidentemente no se logró eh, lo, lo esperado que era un 40% o lo ideal más bien que es un 40% del padrón electoral, eh, no se logró y eh, de haberse logrado ese 40% hubiera sido vinculante ¿no? a nivel legal. Sin embargo, bueno el presidente no perdió, de todos modos, eh, era un poco lo, lo, daba un poco lo mismo. En el caso de que hubiera perdido hubiera sido vinculante legalmente. Eh, se logró un poco más o menos cercano a los 15 millones de votos, un poco más. Aún siguen los conteos eh, porque no, no hubo un conteo rápido en esta ocasión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues, más o menos, fue, como menos del, eh, fue algo cercano al 18% del padrón electoral lo que decidió participar. Y hay que tomar en cuenta que también hubo cuestiones técnicas. Por ejemplo, hubo una baja en la colocación de casillas. Se colocó un tercio de las casillas que generalmente se colocan para una elección de este tipo. Entonces, hay que verlo en, en una cuestión proporcional también. Si se hubiese colocado el... Los otros dos tercios de las casillas, habría que preguntarnos a cuánto se habría llegado, a lo mejor se hubiera logrado 30 millones de votos o quizá 45 millones de votos. Es una, es un, una medición, un pronóstico que hay que tenerlo en cuenta, incluso para la misma oposición, para no minimizar este triunfo que tuvo el presidente, porque es, es importante señalarlo: los que votaron, votaron en su mayoría, casi el 90%, más bien más del 90%, a favor de que el presidente continúe en la presidencia. En los días posteriores la, la discusión ha girado en torno eh, a una nueva propuesta que trae el presidente a partir de la forma en que se manejó esta consulta y una consulta previa que era para enjuiciar presidentes en su nula eh, eh, difusión y en hacerlo de una forma deficiente. De el presidente ha decidido mandar una o iniciar un proceso para una reforma electoral Actualmente los consejeros electorales del INE, los, las personas que presiden este órgano, son escogidas a través de los legisladores, lo cual ha permitido arreglos populares. Eh, el presidente eh, propone que, que esto cambie, que sea, eh, la elección de, de estos consejeros sea a través de voto popular también, a través de democracia participativa, democracia directa. Y algo que intriga, ¿no? ¿por qué AMLO obtuvo mucho más votos en este revocatorio, que en 2006 y 2012, Rodrigo? Bueno, eh, justamente esta pregunta sobre si eh, eh, Andrés Manuel tuvo esa cantidad de votos, por ejemplo, en el caso de 2006 y 2012, es relativa. Eh, esto porque cada una de estas elecciones han tenido distintas características. Por ejemplo, en el caso de 2006, ha sido una de las elecciones más polémicas que ha existido en México. Inicialmente, pues no había redes sociales y se hizo, una, eh, eh, se hizo toda una campaña negra en contra del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se le quiso desaforar, eh, hubo un gasto eh, excesivo en publicidad en contra de, de, de Andrés Manuel. Eh, no se logró disminuir la popularidad que él traía, entonces se optó por el fraude electoral, ¿no? eh, eh, o se ha acusado, realmente sigue siendo una de las grandes incógnitas en la historia contemporánea de México, pero bueno, eh, la gente da por sentado que se trató de un fraude electoral y pues se dio por ganador a, al conservador que es Felipe eh, Calderón ¿no? que, que de hecho pues posteriormente para legitimar toda esta presidencia necesitó de una guerra eh, contra el narcotráfico no y la cual fue también una guerra fallida Entonces eso por un lado Ahí en ese entonces Andrés Manuel tuvo un poco menos de 15, oficialmente 15 millones de votos y Felipe Calderón un poco más de 15 millones de votos eh, se cerró la votación para poder eh, dar por ganador a Felipe Calderón luego en el caso de 2012 también tuvo otras características hay que recordar que Enrique Peña Nieto era el candidato del Partido Revolucionario Institucional un partido que hoy está en decadencia pero que en ese entonces todavía gobernaba una gran parte del país, grandes estados y tenía grandes recursos económicos eh, se optó por la publicidad a través de la, en ese entonces, eh, televisora eh, casi eh, monopólica que era Televisa. Eh, se hizo un gasto excesivo en publicidad, pero también se echó a andar toda la maquinaria electoral a través de eh, las gubernaturas que tenía presididas el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, básicamente por eso también se puede entender. Hubo compra de votos, eh, básicamente. Eh, eh, esa es la, la condición lo de, lo, lo de hoy pues justamente esta cantidad de votos por ejemplo frente a, a 2018 donde hubo 30 millones de votos más de 30 millones de votos aquí, ahí lo podemos eh, considerar a la falta de casillas a la falta de difusión del proceso electoral para la consulta popular incluso muchos simpatizantes lo consideraron innecesarios porque sabían que el presidente iba a ganar entonces eso también disuade generalmente esto es un fenómeno ya eh, muy analizado en México, generalmente en las elecciones intermedias siempre baja la participación ciudadana. Vimos que ha avasallado en las urnas realmente AMLO, a uh, Andrés Manuel López Obrador, pero lo que más nos intriga es que pese a, la, a, a, a los resultados positivos en esa elección, uh, en el evocatorio de hecho, AMLO no quiere ir a la reelección. ¿Por qué será eso, Rodrigo? es verdad que el presidente ha dejado en claro que no va a optar por la reelección eh, esto no es una novedad esto ya eh, lo ha venido declarando desde que fue básicamente candidato la primera vez en el 2006 eh, cuál es la razón eh, bueno en méxico hay una fuerte tradición antirreeleccionista, lo cual contrasta con otros países de américa latina incluso con estados unidos en méxico la reelección eh, tiene muy baja aceptación popular porque eh, bueno, hay que regresarnos al pasado, al inicio de la Revolución Mexicana en el siglo XX, cuando la reelección eh, es, era legal y un presidente básicamente se podía reelegir, eh, podía ser presidente casi vitalicio. Eh, hubo presidentes que, desde que fueron escogidos, básicamente acabaron su vida, como fue el caso del presidente Benito Juárez, acabaron su vida en el poder. Y eh, justamente su sucesor, o su gran sucesor, que fue Porfirio Díaz, Continuó esta tradición de reelecciones hasta que aparecieron ya actores políticos como fue Francisco I. Madero, el revolucionario anarquista Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique Flores Magón, etc. Hubo una gran cantidad de revolucionarios que optaron por ponerle un cese a la reelección. De hecho, uno de los lemas de la revolución mexicana es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, a partir de ello, eh, de, a partir de que se escoge al presidente Francisco y Madero, se cesa con la reelección, hubo ahí algunas eh, caídas, y este, y, pero bueno, se cesa básicamente de forma institucional. Luego hay un periodo cuando se empieza a conformar lo que hoy es el, el Partido Revolucionario Institucional, de simulación, ¿no? donde un presidente colocaba al resto de los presidentes y, los, y, y seguía básicamente gobernando de facto y eso no contravenía a la reelección eh, obviamente esto se ha ido, eh, se ha venido un poco eh, pues básicamente purificando, ha visto por ejemplo el presidente Lázaro Cárdenas es de los primeros que le pone un límite a los gobiernos anteriores para que no incidan en el suyo y así vino sucediendo durante un, más o menos una larga época ya en los últimos años eh, también había sucedido algo per, semejante a la reelección pero era una reelección partidista, es decir, los partidos en el poder se, se religían y básicamente era la misma estructura del poder el presidente en este caso lo que está buscando es que esta tradición de, de, de reelección simulada ya no suceda evidentemente habrá algún heredero en el sentido eh, político de su proyecto de nación que será el, el siguiente presidente o presidenta porque hay que decirlo hay una Gran posibilidad de que quien continúe en la presidencia sea una mujer. O ahora los actores políticos son distintos, ¿no? Eh, pero eh, bueno, él ya ha dejado claro que no solamente no se va a reelegir, sino que va a acabar eh, su vida política y que se va a retirar y que va a dejar gobernar en tranquilidad a quien le suceda. Eh, él dice también que su herencia política no está propiamente en las personas o, o en los cargos sino que su herencia política está en la transformación moral, en la transformación de conciencias de la ciudadanía eh, hoy justamente que él daba su, uno de sus informes de gobierno eh, dejaba muy en claro que no solamente se trata de un proceso de la re redistribución de la riqueza un proceso de justicia social en México sino también se trata de un proceso de transformación en el sentido filosófico, de, re, eh, de revalorización de los proyectos comunitarios, de los proyectos eh, colectivos, de los ideales, ¿no? eh, Que contrastan, pues, obviamente, con el pensamiento neoliberal, que es más individualista y que exalta, quizá, más bien el dinero y, y, y otras cualidades, ¿no? Eh, sin dejar de lado eh, esta, esta visión de que las personas tienen que vivir bien comer bien, él considera que justamente también está esta otra parte importante y que eso en sí es su herencia política y lo que le puede dar continuidad a un proyecto, es decir el que la población se haga consciente de esto permitiría que el proceso político continúe sin que eh, recaiga ya precisamente en actores políticos de un partido u otro Bueno, Rodrigo, muchas pero muchas gracias por dilucidar las dudas que tenemos desde acá de Bolivia. Un saludo hasta México. Y bueno, gracias Rodrigo. Pues muchas gracias Eduardo, te agradezco por tu invitación nuevamente y espero que en otra ocasión podamos platicar más de, del acontecer político acá en México. Un saludo hasta Bolivia, un país que eh, México tiene mucho cariño por él. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos con Rodrigo Segueda todo el panorama mexicano desde las redes sociales hasta en las calles, ¿no? todo lo que ha sucedido con el presidente uh, López Obrador. Hemos visto que no fue, no fue, no fue fácil, ¿no? pero sí ha conseguido buena votación y López Obrador sigue ahí con la avalancha progresista en México. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos despedimos y hasta la, el próximo sábado. chao. chao!